Hola, en este tutorial vamos a ver cómo simular y cómo crear un proyecto para simulación en el IC de Ceilings. Para ello, creamos un nuevo proyecto, le llamamos un nombre que queramos, simula ICE por ejemplo, siempre que, bueno, que nunca tenga ni espacios, ni ñes, ni tildes, ni caracteres raros, ni tampoco en, el, en, en la situación. Aquí, que no tenga nada de Ñes, ni tildes, ni caracteres raros. Muy bien, le damos a siguiente. Esto que esté en HDL. vale eh, Especificamos nuestra FPGA, aunque en este caso nos da igual. Si es para simulación, pero a lo mejor queremos sintetizar luego. Así que ponemos la FPGA nuestra. Ponemos aquí el, el simulador de ISIM, el que viene en el propio ISE Y le damos a siguiente. Vale, y le damos a finalizar. Ahora vamos a añadir nuestros ficheros. Los ficheros te los puedes descargar de la página web o los creas tú. Le decimos que añade una copia de la fuente. Mis ficheros yo los tengo aquí. Añadimos el multiplexor con siete segmentos, el banco de pruebas y el UCF no hace falta, pero lo vamos a añadir por si queremos luego sintetizar. Pero en realidad no es necesario para simulación. Le damos a abrir y aquí nos fijamos que aparecen los tres ficheros que hemos añadido el multiplexor de siete segmentos está asociado con todo, significa que se va a implementar y a simular el usf UCF solamente se va a implementar, no se usa para simulación y este en realidad solo es para simulación, deberíamos ponerlo así sin embargo lo voy a dejar aquí para que veáis cómo se cambia si una vez lo, lo tienes como como implementación y simulación, ¿vale? lo dejamos en all o si quieres déjalo en simulación, lo que tú quieras yo lo voy a dejar en all para mostraros cómo se cambia y le damos a ok entonces aquí nos aparece en el proyecto ICE nos aparece el banco de pruebas, el TV como, digamos, padre de la unidad en pruebas que es lo que vamos a probar y también del UCF aquí he puesto todo el camino de... del... digamos de dónde está, en realidad no es necesario pero es para si quieres saber dónde está tu fichero. Lo voy a dejar solo en, en camino relativo y así eh, sabemos dónde está. Vale, entonces aquí podemos ver nuestro banco de pruebas. Os recuerdo que la entidad no tenía puertos porque es un banco de pruebas y todas las señales son internamente generadas. Tenemos el componente que vamos a probar, el multiplexor de siete segmentos y luego tenemos las señales que estamos generando ...como estímulos a nuestro componente. Eso lo creamos en la arquitectura. Aquí se digamos, se instancia, es una palabra que no existe en español... ...pero es como la, eh, la colocación de nuestro componente. En donde lo, en la parte izquierda están los puertos del componente... ...y en la parte derecha las señales de nuestro banco de pruebas... ...que se introducen en el componente. Estas señales las estamos creando aquí, en este proceso de estímulo Este proceso, como hemos visto utiliza sentencias que no son sintetizables. Esperar por 50 segundos no se puede sintetizar. Esto es simplemente para simular. Y aquí generamos los valores, digamos lo que se llaman los vectores de test, que se introducen en nuestro componente. Eh, he creado a posta nombres distintos para que veáis la diferencia. Estos son los puertos del componente y estos son las señales externas. Podría haber tenido el mismo nombre, pero y haberse llamado A, pero he decidido llamar que se llame A Guión bajo switch para eh, que veáis quién es quién este es el componente que aquí tiene sus puertos el A B S LED y estas son las señales que yo estoy generando en mi banco de pruebas que están aquí vale y este banco de pruebas es muy sencillito simplemente genero eh, dos en dos tiempos en los primeros 50 nanosegundos las señales valen esto y los 50 nanosegundos siguientes valen esto y de resto a un WAIT que aquí separa el proceso un, un banco de pruebas muy sencillo vale, entonces, y esta es nuestra unidad en pruebas que es el multiplexor de 7 segmentos es lo que ya hemos visto en clase veis aquí también el banco de pruebas que esto se llama unidad en pruebas porque lo he puesto aquí aquí si hubiese puesto otro nombre, aquí habría otro nombre bien, entonces nos contaba, esto es el banco de pruebas y estamos en la parte de implementación en simulación se pondría aquí sin embargo como os contaba antes en implementación el banco de pruebas no lo vamos a implementar simplemente a simular así que le damos al botón derecho y le decimos que en las propiedades que se asocie solo a simulación lo ponemos así le damos a ok y aquí vemos que ya no nos aparece el banco de pruebas, el tv y si aparece en simulación podemos hacer eso eh, volverlo si nos hemos equivocado pues lo volvemos a poner aquí decimos uh -huh. que simplemente o lo que sea muy bien vale, entonces ya tenemos lo que vamos a simular el banco de pruebas y la unidad en pruebas bien, pinchamos aquí y en el simulador vamos a pinchar aquí para que comprobemos la sintaxis que esté bien, en principio tenía que estar bien como dice aquí Está bien, pues porque no hay ningún, lo hemos probado este, esto ya. Si tú creas algo a mano, pues tendrías que comprobarlo. Y vamos a darle ahora a simular. Pinchamos aquí dos veces y empieza a simular. A veces te puede salir el antivirus. Le vas a quitar. Y luego, a veces tarda mucho en, en correr y tienes que pararlo y volverlo a empezar. No sé por qué, a veces es un fallo. Bueno. Aquí nos ha salido el simula simulador. Fijaos que es una ventana distinta. Esta es la ventana del Project Navigator y esta es la ventana del Easy. Bien. Estos son nuestro banco de pruebas. Aquí vemos unos números y, y unos tiempos. Lo que tenemos que hacer al principio es ponerlo aquí en zoom to full view. Significa que vamos a verlo completo. Nos fijamos que ha corrido por mil nanosegundos, o sea, un milisegundo pero en realidad nuestro banco de pruebas era muy pequeñito, solo corría 100 nanosegundos así que lo que vamos a hacer es que eh, vamos a, a darle a menos para ver la parte que nos interesa, la del principio vamos por aquí, ah perdón, no, le damos a más y nos vamos aquí y damos un poquito más de hecho podemos, bueno, se pueden hacer un suma a los cursores o lo que sea bueno, el tema es que nos ponemos aquí al principio, vemos que los primeros 50 nanosegundos ha pasado algo y los siguientes nanosegundos, pues ya se queda permanente, como teníamos en nuestro eh, banco de pruebas. Los primeros 50 nanosegundos ha hecho esto y después hemos cambiado a esto. Vale, vamos a ver qué ha pasado. Bueno, vamos a ver esto primero. Aquí tenemos nuestro banco de pruebas, es nuestra unidad de banco de pruebas. Luego... Aquí está la unidad en pruebas y aquí están las señales de dentro de esta unidad. De hecho, podríamos añadir señales internas que no aparecen, por ejemplo, eh, la señal Z. La señal Z no aparece aquí. ¿Por qué? Porque es interna de unidad en pruebas. Si la queremos añadir, simplemente le damos aquí a Add to Wave y aparece. Lo que pasa es que como no la añadimos desde un principio, no aparece. Si la quisiésemos ver, lo que tendríamos que hacer es darle a restart, le damos a restart y aquí podríamos decirle que corriese otro eh, 100 un microsegundo. Volvemos a hacer lo mismo, a zoom to full view, le damos a más y, y estamos aquí. Y ya vemos aquí otra vez los 50 nanosegundos y la señal Z también lo que aparece. Bien, vamos a comprobar que lo que hemos simulado es lo correcto. Vamos a ver en, el, en los primeros 50 nanosegundos. ¿Qué tenemos? La señal A. Bueno, aquí podemos ver también los bits individuales de la señal A. Veis el 3, el 2, el 1 y el 0. Son bits individuales y aquí ven toda la señal completa. Bueno, nos arreglamos con la señal completa. En los primeros 50 nanosegundos, A vale 0001. Lo tenemos aquí, 0001. B vale 1110. B vale aquí, perdón, tienes que, tienes que poner el cursor aquí, 1, 1, 0, 0, es lo que vale, vale. ¿S cuánto vale? 0, S vale 0, muy bien, ¿qué tiene que salir en este caso cuando S vale 0? pues lo vemos aquí, cuando S vale 0, eh, Z vale B, porque cuando S vale 1, Z vale A, y B Digamos, Z vale B y Z se pasa a LED O sea, LED tiene que valer lo mismo que valga B y también Z Lo veamos aquí ¿Cuánto vale B? 1, 1, 1, 0 ¿Y cuánto vale LED? Pues lo mismo, 1, 1, 1, 0 Y Z también vale 1, 1, 1, 0 Bien, ¿Cuánto vale ahora segmento? Pues en realidad segmento nos tiene que pasar el número este El 1, 1, 1, 0 a un display de 17 segmentos ¿qué número es este? este es el número E, digamos, lo vemos aquí el número E eh, voy a ponerlo un poco más pequeñito aquí tenemos, digamos, los eh, 16 números y el número E es el 1110 el 14, ¿no? entonces, pues ¿qué, qué, qué LEDs no se marcan? ni el B ni el C entonces, ¿qué les no están marcados aquí, pues aquí tenemos el ni el B ni el C. Los dos unos que hay son el B y el C. Pues bueno, está bien, eh, eh, por ahora nos marca bien. Vamos a ver el siguiente caso: cuánto vale S? S vale 1, significa que hace el que se muestra. Es el 1001. Si este es el que se muestra, el 1001. LED tiene que valer 1001 1, y el display de siete segmentos nos tiene que mostrar este número, el que es el 9. El display de siete segmentos nos marcará nos tiene que mostrar todos los LEDs encendidos menos el D y el E. Y vemos aquí que el segmento está el A, el B, el C y el D y el E están a 1 O sea que el D y el E están a 1 Está bien No se encienden. Pues ya está Esto es todo lo que lo que tenemos que hacer En este caso solo hemos probado dos casos El primer caso cuando B vale, S vale 0 Y, y, nos, muestra a, y en, perdón, nos muestra B Y en el segundo caso cuando S vale 1 Y nos muestra B Tendremos que probar más casos para ver si se cumple todo y, y tendrías que aquí eh, añadir más, más casos, poner otras sentencias más, sería por ejemplo copiar esta esta de aquí y crear otra otro caso más, otro vector más, sería por ejemplo que yo que sé, que s valga 0 y que ahora nos muestre b que b nos muestre 001 le daríamos a eh, a guardar, bueno antes de nada eh, vamos a quitar esta la simulación decimos que no y ahora este de aquí tendremos que guardar guardamos y ahora volvemos otra vez a probar las, la sintaxis y si no sale bien pues vamos a simular otra vez No debería de salir Bien, nos sale aquí otra vez. Volvemos a dar aquí y aquí vemos que aparece otro más. Vamos a ampliar un poco. Bien, y aquí vemos un poquito menos que ya tenemos este caso que ya lo vimos. Este caso que ya lo vimos y hasta este nuevo caso en el que B vale el nuevo valor 0001, un 1, S vale 0. O sea que nos, tenemos, nos tiene que mostrar, el LED nos muestra B y el, y nos tiene que mostrar el número 1. El número 1 es, digamos, el opuesto al, al último que hicimos. Antes mostramos, perdona al E, ¿no? Antes el E mostraba todos menos el B y el C y el 1 muestra el B y el C solamente. Y aquí está, aquí el nos muestra el B y el C, que son los únicos que están a cero. Al, al revés justo que este, ¿vale? Muy bien, pues eso es todo. Ahora, hacer más vectores de test y probar que todo funciona bien. Muy bien, gracias, hasta luego.